Bueno, entonces, hoy eh, vamos a hacer un taller porque la idea es vivenciar cómo mantenerse en paz y estar en paz en momentos de conflictos o de desastres eh, es lo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros no somos personas que vivimos en una cueva, vivimos relacionados con todos, unos con otros, ¿verdad? Y sabemos que nuestro eh, estado interior y nuestra posibilidad de estar en paz también va a ayudar, ¿verdad? Y si uno espera que todo el mundo esté en paz para lograr estar en paz, nunca lo vamos a hacer. Y ustedes saben que el Día Internacional para la Paz que eh, eh, designó Naciones Unidas como el 21 de septiembre fue inspirado por Costa Rica, fue pues, la delegación de Costa Rica en aquella época, más Inglaterra y creo que había otro país por ahí, que no recuerdo cuál era. Y bueno, fue aprobado por Asamblea General y finalmente pues, se decidió con la inspiración de que hubiera una reflexión y, y se tomaran acciones para el cese del fuego a nivel mundial, por lo menos un día, será que el 21 de septiembre. Pero bueno, obviamente eso es complicado, ¿verdad? todos los días hay alguna guerra, algún conflicto bélico ahorita en este momento sin embargo para nosotros es muy importante retomarlo porque, o sea nosotros no estamos no es como que el trabajo se hizo tenemos mucho todavía que, que hacer y bueno esta escuela de hecho fue traída a Costa Rica eh, por don Rodrigo Carazo para apoyar la creación de la Universidad para la Paz porque eh, Brahma Kumaris en India es, está constituido como universidad porque recuerdan en India pues es oriente la visión de universidad de, de occidente es desde Europa ¿verdad? pero en oriente recuerdan los griegos y más para allá la visión de escuela no es tan estructurada verdad, como en Europa es una, una visión de una escuela donde todos aprendemos y por eso pues también en, or, en Oriente se enseña como escuelas las artes marciales y la meditación y todo esto, ¿verdad? Entonces allá está constituido como una universidad espiritual, de meditación, de Raja Yoga. Y él visitó y, y allá pues esta escuela se creó con la idea de apoyar eh, el cambio social sin violencia, o sea, utilizando la paz, pero con la visión de que si el ser humano en sí mismo, no ha logrado lo que quiere en el mundo, ¿cómo lo va a hacer? O sea, si uno mismo no lo logra, ¿cómo lo, lo va a traer hacia afuera? Entonces, esa es la visión que, que tiene el objetivo, ¿verdad? Entonces, por eso les cuento esta historia, de cuándo fue que se vino y cómo, ¿verdad? ¿Por qué es para nosotros tan importante este tema? Entonces, les invito a que iniciemos con un ejercicio, ¿está bien? ¿Está bien? Yo voy a poner una musiquita suave que creo que ya está puesta aquí. Así está bien. Ok. Entonces, vamos a primero procurar dar paz a este cuerpo. Entonces, vean cómo está su cuerpo. Vean sus hombros, si necesitan moverlos la cabeza, lo pueden hacer pero vamos a visualizar que a este cuerpo le va a caer un chorrito de agua tibia de paz desde la coronilla la cabeza relajando la frente el visualizo como esa agua tibia de paz va cayendo en los hombros relajando la espalda relajando los brazos las manos en el pecho el estómago las piernas Como si pudiera quitar la presión que hay en la mente, voy a visualizar como si pudiera abrir una puerta de la mente. Sale fuertemente todos los pensamientos. Me dejo ir todo lo que pienso. Hasta que la mente quede en silencio. de pensamiento vean este ejercicio en la medida en que uno más lo practica más lo logra, verdad pero no vamos a presionarnos la idea es como ir paso a paso eh, la paz tiene como muchas diferentes dimensiones verdad hay una dimensión de la paz que es interna verdad cuando hablamos de la paz interna eh, implica un estado de de serenidad de satisfacción de buen humor de, de sentirse seguro o segura entonces eso es un estado que genera el, la mente, que genera el corazón y eso es un, est un estado interior de paz ¿sí? pero también hay un nivel de paz que es en las relaciones humanas que es ahí hablamos de la paz como un derecho, ¿verdad?, en las relaciones en la familia, en las relaciones en el trabajo, o sea, hay un derecho a estar en ese estado de paz, donde no hay eh, herida, donde no hay eh, violencia, ¿verdad?, sino que hay armonía, hay comprensión, ¿verdad?, eh, luego hay otro nivel de paz, que es en el barrio, las comunidades, y ahí yo les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes dónde se irían a vivir? A una comunidad donde usted sabe que todos sus vecinos, como todos quieren estar muy seguros, todos tienen armas hasta la nariz. O usted se iría a un barrio donde usted sabe que todos los vecinos, ninguno tiene ni media arma en su casa. ¿A dónde se iría a vivir usted? ¿Dónde se sentiría más seguro? ¿Y por qué usted se siente más seguro con no un arma? Porque va a menos que a la violencia. Interesante, ¿verdad? Porque nosotros como que por un lado entendemos que las armas. ¿verdad? lo que generan es riesgo. Y sin embargo, todavía asociamos a un estado de seguridad las armas, ¿verdad? Cuando en realidad, cuando uno está más seguro, es cuando no hay. Hay un dicho de Michel Foucault que decía, donde hay opresión, habrá resistencia, ¿verdad? Es como, donde, donde hay como amenaza, donde hay actitudes de autoritarismo, de control pues eso genera violencia y nosotros creemos por otro lado que eso es seguridad que nos genera entre comillas seguridad pero realmente la seguridad sí es necesaria para una vida para una vida con inseguridad permanente pues en, el, en la comunidad es muy difícil estar en un estado de paz entonces hoy es un taller donde nosotros vamos a eh, ver diferentes dimensiones de cómo vamos a lograr las condiciones para mantenernos en una paz integral, ¿ok? Y después vamos a ver algunos elementos extra. Entonces como es taller, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a dar un número a cada uno, ¿ok? Y con ese número tienen que recordarlo porque... Vamos a hacer algo. ¿Está bien? Entonces, usted es uno, usted es dos, tres, cuatro. ¿Sí? Uno, dos, tres, y atrás, Mauricio, cuatro. ¿Ok? Vos uno, dos, ¿sí? dos, dos, Luis, tres, ajá, es tres, es cuatro. es uno? ¿Ok? Dos, tres. Y atrás, ¿quién llegó? A ver. Entonces, vos sos... ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Entonces, Mariana es cuatro. ¿Y vos? Y Melisa es uno. ¿Ok? <risa> Llegaron justo a tiempo. Entonces, vean. Vean lo siguiente. Eh, los unos pueden levantar la mano. ¿Ok? Ustedes unos van a reunirse aquí y van a vean lo que van a hacer, cada grupo va a discutir algo diferente, bueno, discutir no, conversar, eh, sobre el, los unos especialmente, qué es la paz física, físicamente, es decir, tomando en cuenta su cuerpo, o sea, qué es la paz corporal, ¿ok?, y cuál es la condición para lograrla, ¿ok?, ¿Los grupos quiénes son? Ok, los dos, excelente, los dos van a, a eh, conversar sobre qué es la paz mental, mental, y qué es la condición para lograrla. Ok, ese es el dos. ¿El grupo 3, quién es? Ok, a ustedes les va a tocar qué es la paz espiritual ¿qué es la paz espiritual? ¿y qué es la condición para lograrla? ¿y el grupo 4? ok a ustedes les va a tocar ¿qué es la paz familiar? <risa> lo más fácil ¿verdad? <risa> pero la cosa es ¿cuál es la condición para lograrla? ok para lograrla de verdad, eh, digamos nosotros estamos en una en una situación donde el entorno, nuestra historia, nuestra forma de vida, los miles de millones que hay en el planeta no están en paz. Hay una condición del ser humano original que se, en nuestra escuela se estudia, que es el estado de, de total liberación, se le llama, o de un estado de total luz, que es de donde viene el alma, se le llama el nirvana, o este estado de, de muchísimo silencio del cielo, digamos. ¿sí? En diferentes culturas se le dice con diferentes nombres. Pero se parte de que, que la el alma, todas las miles de millones de almas vienen de un estado original de una profunda paz, pero de una paz que tenía que ver también porque no había cuerpo. O sea que el alma estaba en un estado original de luz, de energía, de energía con, muy tranquila, verdad, sin sin apegos, todo, en un estado que en India se le llama un estado sin ego o sea que no hay como eh, comparaciones, no hay divisiones, es un estado de muchísima eh, conexión, ¿sí? pero ¿qué pasa? el alma viene en ese estado muy tranquilo, original, pero vean lo interesante porque empezó como la falta de paz, lo que se propone y, y de ahí viene la palabra yoga, en algún momento igual se piensa que en la humanidad hubo mucha unidad, porque el alma venía todavía, traía ese, ese sentimiento, esa vivencia, esa experiencia. Pero llega un momento en que el ser empieza una desconexión en todos aspectos. Se desconecta el alma del cuerpo, entonces ustedes saben que se supondría que uno entiende la necesidad de su cuerpo, cuándo necesita dormir, qué necesita comer, qué cantidad necesita comer, qué ejercicio le hacen bien y qué no, pero ustedes saben que nosotros ni, ni conocemos nuestro cuerpo, no, nos desconectamos del cuerpo, o sea, no lo sentimos, no entendemos bien, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hormonalmente está pasando por ciertas situaciones, y uno no sabe, tiene que ir al médico para que te digan algo que uno, si uno lo tiene puesto, debería uno darse cuenta, ¿verdad? Y que uno a veces se sorprende, ¿cómo es posible que yo estaba con algo y ni me había fijado? No, no sé si a ustedes les, les ha pasado alguna vez, pero esa es una desconexión. También hay una desconexión nuestra con la naturaleza. Porque ustedes saben que antiguamente pues, la gente tenía mucho más contacto con la luna, con las estrellas, con el agua, con el fuego. O Sabía sea, como un entendimiento de cómo funciona todo. Y, y por eso también había como una relación armoniosa, ¿verdad? Tranquila. Porque se sabe, se sabe que hay etapas, se sabe que por esas etapas pues, se puede hacer ciertas cosas, cultivar otras, e incluso cortar ¿verdad? la cosecha, o todo eso, ¿cierto? Y también hubo una desconexión del, del ser con los demás seres, porque nosotros eh, hemos construido entre nosotros muchas divisiones que no existían, ¿verdad? Yo... Vengo de un viaje que hice de Brahma Kumaris de Puerto Rico. Yo acabo de llegar y fue impactante. Me encantó la experiencia porque, de cómo quedó devastada, como está ahora, es, o sea, yo qué maravilla, realmente la capacidad que tienen esas personas de, re, de renovarse, <risa> de volver a renacer casi. Pero la, la naturaleza también pero ahí en Puerto Rico hay un gran fuerte que fue empezado a crear en mi, eh, eh, se empezó a construir en 1500 o sea, unos años después de que llegó Cristóbal Colón y es un fuerte enorme ¿verdad? pero súper grande, pesado ¿por qué? porque ellos se apropiaron de esa isla entonces venían otros holandeses, ingleses y querían ellos apropiarse bueno, de la misma manera no existía la muralla china, ¿verdad? Carolina, ¿qué estuvo en China cuando empezó a construirse esa muralla? Eso duró un montón. Diez siglos, o sea, cien años. No, mil años. Mil años construyendo divisiones entre nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces esas divisiones entre nosotros se han profundizado nosotros ponemos mucha más energía en lo que nos divide que en lo que nos une o sea imagínense que, que toda esa energía construir una muralla construir puentes de fuertes hubiéramos construido otras cosas alternativas para, para no estar quitándonos las posesiones unos de otros ¿verdad? ¿Sí? después se lo arrebató todavía de ellos de las colonias Ay, ahora tenemos el otro que quiere un muro, <risa> pero es parte, ¿verdad? Y, y también hay una desconexión o eh, había una separación entre el alma humana y el ser supremo, o el alma suprema, o Dios, como lo quieran llamar, la fuente, la fuente universal, ¿verdad? Entonces, esa desconexión con el ser supremo, ¿qué hace? Que la gente ya no tiene experiencias. O sea, no hay experiencias espirituales o no hay experiencias en meditación. Es como que eh, antes verdad, la gente tenía experiencias, le podemos llamar místicas, pero ahora no, no existen porque el alma cada vez está más desconectada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La palabra yoga significa conexión unión, ¿verdad? igual que la palabra religión, ustedes saben que viene de religare, que es volver a conectar, porque se dice ¿verdad? dentro de esta filosofía que lo que hizo que el ser estuviera en desarmonía, en sufrimiento, en violencia, es esa desconexión, que tenemos que reconectar reconectar en todo sentido reconectar el alma con la fuente el alma con las ¿verdad? los elementos de la, de la tierra ¿verdad? el alma con la humanidad ¿verdad? a sentir que, todo, que todos estamos conectados ¿verdad? y el alma con su cuerpo ¿verdad? sabiendo que su cuerpo es su traje y que necesita volver a cuidar ese traje que tiene puesto ¿verdad? por eso en, en las prácticas por ejemplo en el Raja Yoga que es lo que se enseña en esta escuela hay cuatro materias una es la meditación que es la reconexión del alma con Dios con la, con, para lograr una, una paz mental pero también hay prácticas de dieta ¿verdad? porque es volver a entender la conexión que existe con su cuerpo y con lo que alimenta ¿verdad? hay prácticas que se llaman karma yoga que tienen que ver con la familia qué es lo que yo hago cómo yo estoy conectada en la acción que es karma, eso significa karma o sea con aquellos además que tengo karma <risa> porque no es por casualidad que yo estoy con las personas que estoy nadie que está en mi vida es por casualidad y son las personas correctas todas son las personas correctas pero lo que pasa es que uno está tan enfocado en lo que no es correcto y nos tenemos ese rechazo que no entendemos por qué están ahí, ¿verdad? Entonces, eh, eso es, digamos, por qué la meditación, el Raya Yoga procura de alguna manera esa reconexión, pero hay algunas cosas que eh, nos vuelven a desconectar y una verdad es el hecho de juzgar o sea, imagínense ustedes que un día no juzguen a nadie ni a nada, no juzgar ahorita precisamente que les contaba que estaba en esa experiencia linda ya eh, uh, bueno, llegó mucha más gente la que esperábamos a todos los eventos y en uno de los eventos había que cocinar y entonces la compañera que estaba cocinando, cocinó para cierta cantidad y llegó casi el doble. Entonces se quedaron sin comida, ¿verdad? Y entonces alguien dijo, pero contrales pizza, ¿verdad? Una <risa> pizza <y> queso. <risa> pero para nosotros el alimento es muy importante, o sea, se hace la idea es que se haga con amor, que se... Como casi una ofrenda, o sea, es parte del retiro, ¿no? ¿Cómo en un retiro le vamos a dar pizza, verdad? Entonces, imagínate que ella volvió a cocinar para todos ellos, que se quedaron sin comer. Entonces, comieron de bastante más tarde, ¿verdad? Y alguien del, del grupo, porque estábamos en un retiro, dijo: Mira, para mí fue tan importante todo esto que vivimos, ¿verdad? Y bueno, claro los que comieron después con el amor que se lo hicieron y toda la cosa igual seguro que les súper satisfizo ¿verdad? pero una de las personas que estaba dentro de la organización del evento dijo, mira yo en algún momento me fijé que por el hecho de estar juzgando ¿por qué? solo por pensar ¿por qué está haciendo eso? y no compró la pizza <risa> yo estaba teniendo demasiada basura en mi mente, en el momento que dije pero es ¿verdad? Lo, que, lo que queremos hacer es que ellos se sientan bien, que tengan buen alimento y dejé de juzgar y volvió mi paz mental o sea, eso es un ejemplo como práctico práctico o sea, la gente toma sus decisiones, hace sus cosas porque yo tengo que juzgarla ¿verdad? cada quien tiene su forma si sí, yo puedo aportar muy bien a veces lo que más puedo aportar es paciencia que ¿verdad? las cosas se van a, se van a dar <risa> eso es lo que tengo que tener es paciencia y la paciencia sí que nos falta pero es tan básica ¿sí? y eso con respecto a una de las áreas que es el hecho de estar juzgando todo el tiempo eh, pero vos mencionabas que hay bloqueos o sea, más bien, nosotros bloqueamos y una de las cosas de que bloquea es el controlar no al ser, a los demás ¿verdad? y uno controla de muchas maneras no sé si ustedes alguna vez lo han intentado <risas> controlar ¿verdad? Sí. Pero el hecho, cuando usted quiere controlar que la gente no haga algo, ¿verdad? ¿Qué produce en las demás personas? Miedo y resistencia. La gente va a tener miedo cuando usted está y tal vez se va a reprimir. Y no va a decir lo que quería decir o no va a hacer lo que quería hacer porque usted está en un estado de autoritarismo, ¿verdad?, a veces uno está como así, pero no está inspirando el cambio en la otra persona, la otra persona solo se está reprimiendo mientras usted está ahí, pero una vez que usted, ¡cluc!, se fue, otra vez. <risa> Entonces, eh, ¿cómo sería? Eso, eso no genera paz, porque además hay un libro que yo me leí en, hace muchos años al inicio de la carrera que se llama Walden 2 ¿ustedes no han leído alguno? es que Walden es como el paraíso creado por los científicos digamos, pero estos Walden 2 son psicólogos <risa> y era el inicio de la carrera de psicología ¿verdad? es crearon el paraíso y resulta que en ese paraíso todo está absolutamente controlado ¿verdad? Todas las necesidades humanas están controladas. Se hace el colmo del control. verdad? Entonces, los que necesitaban, los bebés que necesitaban que se les meciera, todo una cuna, entonces habían unas cunas, se mecían, ¿verdad? La, las horas necesarias, la comida necesaria. Todo extremadamente controlado. ¿Ustedes qué creen que pasó? No. <risa> Resulta que hay muchas cosas que no se puede controlar entonces efectivamente fue un desastre al final ¿verdad? entonces pero la idea del paraíso con todo controlado todos la tenemos si, sí, mira, yo a veces le pregunto a mis amigos, ¿cómo vas? y me dice, todo en orden <risa> todo en orden <risa> digo, usted ha logrado tener todo en orden Pero es, es así, o sea, es como la idea de que yo todo lo tengo ordenado y así yo voy a estar absolutamente en control. Pero es algo que uno cree, que uno lo puede lograr. ¿verdad? Entonces, en vez de controlar, ¿qué sería el antídoto? Ok, pero dejar ir el control, pero entonces digamos, en vez de controlar... aceptar aceptar aceptar es aceptar es estar abierto es amoldarse no ser rígido porque uno controla porque no acepta yo todavía estoy trabajando en eso yo sé que mi talón de Aquiles es cuando la gente llega tarde porque yo tengo una agenda así, ¿verdad? de tal a tal hora, tal a tal hora, tal a tal hora así, porque tengo mucho trabajo entonces tengo que planificarme bien para yo poder cumplir, ¿verdad? y alguien llegó tarde entonces me sacó mi, mi agenda <risa> y ahora le puedo dedicar tres minutos en vez de una hora todavía estoy trabajando en eso ¿verdad? pero porque no puedo controlar yo puedo inspirar, ojalá llegues temprano, <risa> ojalá llegues temprano y tendremos más tiempo para conversar, ¿verdad? Pero no puedo obligar y si de repente la persona tiene la costumbre que llegó tarde o puede ser que le pasó algo que llegó tarde o lo que sea, que importa? Es mejor yo estar en buen humor que estar siempre enojada, ¿verdad? Pero esos son mis talones de Aquiles, yo sé que cada quien tiene como el suyo propio pueden observarse en qué momentos es que ustedes se enojan y se van a fijar que detrás de eso lo que hay es un deseo de controlar algo que no les gusta de lo que sea ¿sí? pero hay otros bloqueadores también ¿Quieren uno más antes de terminar, ¿qué más? Pero, pero con solo el hecho de no, no juzgar y no controlar, tenemos buen trabajo ¿verdad? ay sí, este vean, yo le puedo decir aprisionar es que vea, no sé por qué pero todos somos bien posesivos ¿ah? somos muy posesivos desde chiquitito entonces uno dice esto es mío pero resulta que así somos posesivos con muchas cosas mucha gente o no bueno, es un poquillo posesivo pero eso es aprisionar o sea de alguna manera si usted le quita la parte romántica y como no sé qué imagínese eso que uno hace como poner a alguien entre rejas y chiquititas que no se mueva a usted le gusta ir al zoológico y ver a los animales todos grandotes en unas jaulas de este tamaño chiquitito ni se puede mover y así usted quisiera tener a la gente todo aprisionado todo estrujado no puede ni desarrollarse ¿verdad que no? entonces si bien hay un deseo ahí detrás de querer compartir con alguien el hecho de aprisionar a alguien es otra cosa entonces, ¿cuál sería el antídoto? ¿sí? otro más bonito <risa> no, el desapego está bien ¿verdad? pero digamos que usted quiere seguir compartiendo y entonces, claro, hay que pero ¿qué, qué? ¿en vez de aprisionar qué sería? liberar ¿y qué dijiste? soltar, liberar permitir pero claro, nosotros tenemos todo un aprendizaje de apropiación ¿verdad? lo que pasa es que si uno tiene unas imágenes así como un poquillo dramáticas <ríe> como esto de, de ver que uno está como estrujando a alguien uno no quiere eso la verdad para sus hijos uno quiere que ellos sean libres uno quiere que ellos sean totalmente desarrollados entonces uno tiene que confiar también y entre más uno quiera prisionar es porque uno tiene mucha desconfianza inseguridades ¿verdad? entonces ¿cómo sería si yo trabajo en mi confianza? en mi confianza en mi ser, en mi confianza en otros ¿verdad? en todo ¿cómo sería? Entonces, la idea ahora es trabajar en los antídotos. ¿Sí? Eran tres. En vez de juzgar, aceptar. Una semana de aceptar lo que escucho, lo que veo, la gente, todo. Aceptar. <risa> Nadie dijo que lo bueno era fácil. ¿no? <risa> pero vieran qué rico, sí, sí, se, sí es fácil digamos, o sea si uno se pone en modo de hacerlo, ay es un alivio muy grande muy grande es decir yo no compito, por ejemplo en esto que estabas mencionando vos yo tengo muchos amigos además que están en política entonces son, quieren convencer y darme los consejos, bueno no a solo a mí a muchos de que Piensen como ellos. Digo, pero, ¿para qué usted me tiene que convencer, verdad? Y ¿por qué yo tengo que convencerlos a ellos también? O sea, yo no tengo que convencer a nadie. Pero la, es cuando uno habla es como, es que usted debe pensar así como yo pienso. Pero no es cierto, o sea, ¿por qué usted tiene que pensar como yo? Está perfecto que usted no piense como yo y que usted tenga otra per perspectiva. Yo no tengo por qué hacerle así a su perspectiva. Tiene todo el derecho. Por eso, digamos, el tema del yoga a mí me gusta mucho porque es, ok, ¿qué me une? Las opiniones no me unen. <risa> Pero ¿qué sí me une? ¿Qué sí me une? Porque yo quiero de verdad contribuir a la paz. Yo quiero contribuir a la paz. Entonces, tengo otra amiga que con esto, dentro de estos mismos, entonces ella dice, es que la paz viene de adentro <risa> porque estaba tan enojada y yo, pero tampoco ¿verdad? porque no se nota, ¿verdad? Que saco. O sea, porque realmente uno tiene que estar en un estado de aceptación si no jamás vas a estar en paz y el segundo antídoto era el tema era controlar, entonces ¿cuál era el antídoto? era soltar no, eso era del tercero que era la presionar Vea qué interesante? para no controlar hay que tener mucho autocontrol y hay que meditar para eso todos, todos los días para yo no querer controlar a la gente tengo que controlarme yo entonces la meditación diaria, el enfocarme, porque yo no puedo controlar lo que hace la gente. No puedo. Y el tercero era eso. Era precisar, entonces confiar, soltar, permitir... ¿sí? o sea no porque yo encierre a alguien va a estar conmigo porque está encerrado ¿verdad? no, o sea sin nadie ¿cómo vamos a vivir así? ¿sí? entonces les eh, quisiera que hiciéramos un cierre con una práctica de yoga que es de unión, de hacer esta conexión y armonía está bien, entonces nosotros lo hacemos normal o sea no tienen que ponerse así en un estado como extraño <risa> entonces pueden sentarse solo cómodos y así de forma natural porque esta conexión es natural voy a conectarme primero con el propio ser. Sí, porque aquí estoy luego de 24 horas de estar conmigo misma o conmigo mismo. Pero a veces tan desconectado de mi ser. Así, primero reconecto con este ser que soy yo. Vuelvo a sentirme a este ser que está escuchando a través de los oídos. A este ser que percibe el mundo a través de este cuerpo. A este ser que soy yo, el alma. Sí, el alma. y el alma tiene este cuerpo este cuerpo es el cuerpo correcto para el alma este cuerpo es diferente a otros cuerpos necesita diferentes cosas a veces más descanso a veces menos alimento, a veces más. Si vuelvo a sentir este cuerpo, voy a entender cómo mantenerlo sano. Sentirlo. Y agradecerle, darle lo que necesita para que esté bien. Reconecto con el alma que eternamente ha estado vinculada a mí, el alma suprema, mi Padre Supremo. Mi dulce Padre Supremo, Dios, este ser de luz, este ser puro, que está siempre disponible, y con quien puedo reconectar cuando hay silencio porque el alma suprema mi padre vive en el mundo de luz de silencio Y desde esta conexión también vuelvo a reconectar con todos en la tierra. Todos somos almas, el alma no tiene nacionalidad. Es alma. El alma tampoco tiene religión, el alma es paz. Así reconecto con todas las almas, pongo energía en conectar a este estado de conciencia cuando sea que yo desee